Ocho de la mañana con 20, 6 de la mañana con 8, 20, 8, 8 de la mañana, perdón, 8, la costumbre, ya era costumbre, 8 de la mañana. ¿Listo? ¿Vamos en vivo directo? Perfecto, vamos a darle la bienvenida a nuestros nuevos entrevistados que tenemos aquí, por supuesto, en la cabina de 104.3 Grambos Radio, al ingeniero Stalin Ceballos y a nuestra querida amiga también, qué gusto tenerla por acá, gracias. nuestra amiga Carmita, viuda de Anchundia. Correcto. Bienvenidos, buenos gracias. días. Gracias, gracias por la invitación. Buenos días, Jennifer, buenos días, Plutarco, y un saludo a todos los oyentes de La Gran Voz Radio y de los cibernautas de Aldia.com. ¿Qué tal, Stalin? ¿Cómo lo trata el viernes? Fin de semana, pues, a ver, cuéntame. No, el cuerpo lo sabe. <risa> o sea, Carmita, ¿cómo? de ah, cómo sí, lo trata el viernes. el viernes. El viernes y el cuerpo el cuerpo lo sabe. Sabe que tiene que caminar. ¿Cómo, Ajá, cómo, vamos, un... cómo vamos con estos recorridos? sí sabes, Jennifer. Sí. perdón que te interrumpa, que cuéntame. Ojitos Claro es un periodista frustrado. Sí, sí ya, sí, me, di ya ah, me di cuenta. Ya, estoy, estoy bueno, ya ver, me di cuenta. Ya me di cuenta. Está sí, tiempo, ingeniero. Está tiempo. Todavía puedo optar por la... A él le encanta el micrófono. Sí, le, le encanta, encanta. Sí. ¿Pero a usted también le gustaba desde pequeñito? No, necesariamente, pero él, aunque no lo creas, le encanta estar en los programas deportivos, en los debates. Lo, sí, lo, lo que pasa es que a mí me gusta el deporte, pero pues. sí no sí, tiene, tiene cuenta. Que... Pero a usted le gustaba este con la esponjita amarilla, roja o negra. Amarillo es el color. Ah, negra no le gustaba. No, amarillo ¿Y es por el qué color? está con el negro ahora? Porque ya me lo pusieron, pues ya hay que ¿quién tiene que estar ahí, de hecho. <risa> <risa> Bueno, en este Carmita, cómo están los recorridos ahora ustedes bueno, te que ya cuento, estamos la semana es dura te cuento, que, gracias, te cuento que muy bien hemos empezado con una campaña de menos a más y eso es saludable y bastante interesante para nosotros como candidatos, con nuestra candidata y ver cómo hemos ganado espacios día a día en la comunidad y estamos cada día pues más más fuertes en nuestras propuestas de llegar al Cabildo Municipal de Quevedo muy bien, excelente, mi estimado, ojitos claros, ojitos verdes, no claros. Sí, ojitos verdes, yo te iba a corregir, y ahí es ojitos verdes. Por ahí va la cosa, ¿no? <risa> Pero cualquiera dice ojos verdes, ¿por qué no dices ojitos verdes? ¿Cómo vamos con el, este, la aceptación? Aparte, como te, te pregunté la, la otra vez, que siempre tienes ese nexo con el gremio de los transportistas porque es tu fuerte... Pero obviamente eh, los votantes no solamente son el gremio de choferes. La ciudadanía general. ¿Cómo está la aceptación de, de el ingeniero eh, Ceballos para llegar al curul de la urbe quevedeña a la te, cu Alía? te cuento que muy bien, porque te tomo, como yo soy dirigente de transportista y me han visto en la televisión, eh, así, no, en los no, sí, programas. la gente relaciona, ¿no? me dice, ah, licenciado, ¿cómo está? Ya entonces, este, está muy bien, eh, esperando nomás que el 5 de febrero. La gente que me conoce vaya y vote por la 8, la del triunfo, pero... y por Verónica Herrera, que va a ser nuestra futura alcaldesa de Quevedo. Ingeniero, bueno, el apoyo de transportistas, ¿cómo está? Coménteme. Uh, está bien. ¿Sí, ¿Se ha visto en los cruceros del amor? Por supuesto. Ah, entonces ya, pues ahí, ahí nomás se da cuenta. Pero no solamente va a ser con la Citar, pues va a ser con otra. Sí, sí, sino sí, que eso es mi fuerte, es mi, es mi cooperativa y, y me están apoyando y eso significa que, a ver. En política eso significa marca una diferencia que tú tienes un sector al que representas. Yo sé que son todo es todo el pueblo que veo, pero para ser candidato tienes que tener alguna representatividad. ¿Qué porcentaje Como, tiene uh -huh. el gremio de choferes? Si siquiera un 50% por ciento, sí, sí un 50% que eh, bastante y, y somos un, un gremio fuerte unido sobre Ahí están todo los taxistas gente sí los... lo del sindicato de choferes entonces uh -huh. estamos estamos los camioneros. Sí, todos. Carmita, ¿usted en los recorridos? Miren en los recorridos podemos apreciar el júbilo. Está caminando, sí, está sí, caminando. Sí, estoy caminando. Lo hace bien, ¿ah? ¿eh? Sí. <risa> <risa> este, vemos el júbilo en las mujeres. A veces están reacias es a aceptar una propuesta porque están cansadas de, de los mismos mismo de siempre, ¿verdad? pero venimos, nos sentamos, conversamos. Y terminamos con la aceptación de, de que nos van a apoyar el día no, y sobre de las todo, elecciones. Sobre todo se dan cuenta que Verónica, que la, nuestra candidata alcaldesa, llega con la propuesta, les hace ver que están equivocados. Porque la gente dice, no, no, no ya no es lo mismo de siempre, los políticos solo vienen en tiempo de campaña y ahí se olvidan. No, nosotros les hacemos ver que, que no, no todos somos iguales, ¿no? somos personas de bien. Gente nueva. Y, gente nueva, y tú estamos Gente bien de aquí de... que hemos trabajado, que nos hemos esmerado de dar lo mejor de nosotros para nuestra comunidad, para nuestra gente. Entonces, ellos ven en nosotros una, una confianza, porque somos nativos de aquí, de Quevedo. Vivimos aquí en Quevedo, no solamente venimos en tiempo de elecciones. Nuestra vida es aquí en la ciudad. Entonces, eso le da a las personas mucha satisfacción de ver que estamos pro dispuestos a dejar nuestra comodidad en nuestros hogares y salir a una campaña, salir a defender las necesidades que tienen nuestros ciudadanos. Ustedes pueden ver, pues, que el agua falla, que las calles no están en buen mantenimiento, que se hacen trabajos y que a la larga de dos, tres semanas ya no funcionan, como es el caso de la entrada a la ciudad de La Progreso, que hubieron máquinas, hubieron excavaciones y vuelta se está hundiendo. Entonces, ¿qué pasa con los contratistas de nuestra ciudad? Vienen, cobran y los trabajos a los 15 días no valen. Entonces, te, vamos al rescate de nuestro municipio, hacer que las obras sean de calidad y que tengan sus normas para de esa manera poder pues, saber que si la ciudad invirtió en un relleno, en algo... Un, un dinero, que ese dinero, ese, esa obra tenga para bastante tiempo, no como es ahora, 15 días y ya no vale. Las calles no tienen bacheos, usted va por un lado, hay huecos, y son cosas que le competen en cierto punto a la municip municipalidad de Quevedo. Vemos que la basura no la recogen a tiempo, que hay reguero por todo lado, los mercados son un desorden, entonces ya es hora de que nuestra ciudad sea otra... Tenga otra vista, otra imagen para propios y extraños. Entonces, es hora de cambiar y que vengan personas con ganas de servir a la ciudad. Carmita, de pronto podemos escuchar su propuesta que usted tiene como candidata a concejal por la lista 8 aquí en la ciudad de Quevedo. Sí, mira, tengo muchas. Tenemos la de emprender para, para, cómo es para, para la, el desarrollo. Ustedes ven que hay tantas mujeres que trabajan aquí, que tienen su su emprendimiento de ropa, de de, de, de, de, de ¿cómo es de fantasías y todo, y, y, y muy buen acabado. ¿no? Necesita comprar de cosas importadas porque hay una mano de obra calificada en la ciudad, pero que no tiene espacio, no tiene dónde ofrecer. Entonces el emprendimiento sería una cosa muy importante sacar en desarrollo. Vemos en otros países que las marcas... De, no están solamente con una marca internacional, están con sus marcas con sus propios nombres de las personas fulana de tal tiene su marca de ropa y esa es la que se no, aquí estamos esperando que venga la adidas que venga la marca y nosotros tenemos productos de mucha calidad y hecho por nuestras mujeres a eso vamos a ir a apoyar el emprendimiento y que se saque adelante todo lo que sea necesario para que haya desarrollo en nuestra comunidad Ocho de la mañana, 27 minutos, ocho horas, veintisiete minutos. Stalin, la otra vez que estuviste por acá, la otra vez que estuviste por acá, eh, hubo cualquier cantidad de comentarios sobre el asunto el cual tú diriges, el gremio de los transportistas, Dios. sobre algunas unidades que no entran acá a la terminal. Tú nos explicaste cómo es el asunto, pero de una u otra manera se puede llegar a un acercamiento sobre todo por el problema de inseguridad Que hay ahorita al quedarnos en el anillo vial Hay gente que viaja por tramitología Hay gente que viaja por estudio Y realmente yo viajo a babahoyo Todos los, los días martes Y tengo que coordinar con un amigo Que trabaja por esa zona Que tenga vehículo que te propio Para que me traiga sobre todo Porque de ida no hay problema Me subo a la Valencia No coge ningún pasajero Excepto que el pillo se suba en el terminal Ya es otra cosa Pero te ponen un aparato ahí que te controlan bueno, me deja la entrada a Chilintomo, pero de regreso sí, ya es bien difícil coger carro para venir para acá. ¿Se está haciendo algo, se está manejando algo en ese aspecto, mi estimado Stalin? Verá Plutarco, y como yo le decía la vez anterior, eso no es cuestión de nosotros, uh -huh. es cuestión de la NT. Pero ustedes pueden... Sí, sí, pero... Estamos, ahorita está la nete en un, un plan de ruta y frecuencia, uh -huh. que eso es un, un proyecto que ya de, debía haber estado en, y ahí sí se va a permitir, pero... Eso se debe hacer un estudio de factibilidad ya. para ver las rutas y frecuencias que pueden ingresar esos carros de otras cooperativas y de otras ciudades del país, que no tienen puntos intermedios en Quevedo. Entonces, sí si se si está se la, la dirigencia a nivel nacional de FENACOTIC, porque yo soy el vicepresidente de FENACOTIC, estamos en eso, estamos tratando de eso para ver cómo se... Porque nos hemos dado cuenta que por ese, por ese motivo... No, es que no solo sean que veo, sean en todos los lugares del país. Estamos perdiendo clientela. Esa gente que tú dices que se va en, en, en carros particulares y han salido otros servicios. Se va en enviar Se, se en va viabí, viabí. <risa> en, en servicios en servicio de puerta a puerta, porque se creen que van a ir más seguros, que así le, así paguen más. Y entonces nos hemos dado cuenta de ese, de, de, de esa problemática, sí. Y entonces estamos, estamos tratando de solucionar lo, los problemas para. Son 8 de la mañana con 31 minutos, estamos dialogando con el ingeniero Stalin Ceballos quien es candidato al concejal ¿Por qué distrito? Este, Stalin, distrito me repites, número 2 ¿A dónde me corresponde el distrito número 2? Tengo que grabármelo y grabárselo Jorge, todo Jorge, A ver, las personas que votan en San Camilo 7 de octubre, Guayacán el centro que veo, una parte del centro de que veo y la 24 de mayo sí. para es, los que votan en esos recintos son distrito 2 ya, entonces perfecto. voten por lista 8 por la lista ocho. también la estamos ocho. Digamos, dialogando también con la abogada Carmita Pelaz Viuda de Anchunde también al distrito al mismo distrito sí, pertenece al mismo distrito, sí. bueno muy bien eh, yo estoy bueno. en primer lugar y ella está en segundo justamente sí. eso iba bueno ya, aquí. ya no hay primero ni segundo lugar porque la lista es una, es una sola, sola. Ocho, tiene que ya. votar un solo ya. sí dos y están sus mejores candidatos a concejales de la bueno ciudad. ya ustedes han ido de pronto a las parroquias rurales caminando también sí, con sí, la, sí, la sí sí hemos de estado hemos estado en San Carlos también en, la sí, esperanza, en la esperanza, esperanza recorrimos en todo un día sábado que fuimos, y para que la aceptación. Tuvieron un delicioso sequito, sí, de pollo, de pollo. Muy, muy atentos, muy y gentiles. No lo que dice, si te das cuenta. Entonces... A esta hora de la mañana. <risa> sí. Sí. Ya presume, ¿no? <risa> Bueno, y ustedes, ustedes tienen que estar finas, entonces ustedes en ese recorrido, ¿no? Sí. Comen sí. y así un camino. Claro. Sí, Ahí si quemamos no hay... las y las, las, las calorías. <risa> ah, muy bien. 7 de la mañana con 32 minutos. Se viene una semana ya fuerte. Ya estamos en la última semana, Stalin y Carmita. Eh. Que tienen preparado ustedes ya para, casi casi le haces al ojo ya para estas elecciones? No ver, son dos que faltan, no son dos semanas. Sí, faltan sí, dos semanas. pero igual eso se va rápido. ¿ya claro. sigue? Sí, ahí, ahí estamos, a ver, este, seguimos, proseguimos con los recorridos, uh -huh. porque el, el, el voto se lo gana sin pidiéndolo, no esperando nomás que ya te conozcan, no, hay que pedirlo, claro, por hay, que caminar. hay que caminar, hay que hacer conocer la propuesta y en eso estamos no importa que se gasten los zapatos, los zapatos se, se los compre todo. Claro, pues. Y entonces estamos en eso probablemente el martes hagamos la una caravana, una caravana probablemente no, estamos estamos planificando no. eso para que salga bien ¿no? y ya, bueno y, y continuar con nuestro recorrido. Bueno, continuar y caminar fuerte y llegar claro. a cada una de, de, ¿De, de las manera. casas tocando puertas. Sí, tocando. Manejamos una campaña. De, de, ...de austera, con propuestas claras, no estamos en deslumbrando de al pueblo con colores, con, con campañas, con carteles, no, estamos haciendo propuestas en firme y personalmente para que las personas las escuchen, porque ustedes pueden apreciar todo el centro de la ciudad forrado de, de pancartas, pero eso no, no es la idea... Ya el pueblo ya no quiere propaganda, quiere ideas, quiere propuestas, quiere planteamientos serios y puntuales directamente con la comunidad. Sí, vea, aquí estaba leyendo yo en, en el día, en, en, en nuestro diario empresa. El impreso, dice un candidato: dice, el principio y el fin de este mundo es el ser humano. Y nuestro eslogan es el que veo, el ser humano primero. Ese fue nuestro eslogan desde el principio. Primero era que veo con rostro humano. Pero, ya. ¿qué significa esto? Que nosotros de llegar a la concejalía, a la alcaldía vamos a, a priorizar al ser humano a brindarle todo lo que necesita, porque nosotros también somos seres humanos y no porque lleguemos ya ah, no vamos a endiosar, o ya no le vamos a parar bola a, a la gente, eso es lo que ha pasado con la mayoría de los candidatos no van a... A cambiar, eh? no mire, irla, verdad, que eso queda grabado así. No, ¿no? Y, y eso no, no. Ciudad, usted me conoce, yo he yo sido así como soy siempre. Pueblo. ¿Pueblo? La ciudad ¿No? de Quevedo es una, una, un cantón rico, millonario, que produce cantidad de dinero para el heredario el, el, nacional. ¿Y ustedes no les llama la atención que no tengamos una maternidad para nuestras mujeres? Que nuestras mujeres tienen que dar a luz en el piso de los hospitales como bien salieron en todas las noticias. O sea, ya es hora de Siempre cambiar. Siempre pedimos a los candidatos nosotros sí. un hospital regional. Un, hospital, y asusta, asusta, tenemos, asusta en plan. un presidente de la asamblea y que no pudo hacer un hospital que es tan necesario. Nos, hicieron, nos consiguieron el paso elevado, como 18 millones de dólares, y está parado. Un hospital pequeño, funcional, no va a costar esa cantidad. Pero ya es hora de cambiar, porque a veces llegan, van con ideas, pero en el momento de, de ejercer ya no lo hacen, porque vienen los compadrajos, los compromisos, pero el compromiso que hicieron con el pueblo se olvidaron. Es hora de que la ciudadanía exija a sus nuevos gobernantes que haya nuevas inversiones, haya nuevas facilidades para todos. Una mujer no puede seguir dando a luz en, en el piso, eh, tirada en el hospital donde no hay ni algodón, entonces estamos aquí para, para poner propuestas nuevas en beneficio de la mujer, en beneficio de la niñez en beneficio de los jóvenes entonces eso lo vamos a lograr es con el voto de la persona que, que ya está cansada de la corrupción En orden de género, Carmita, luego Stalin ¿Cómo está la aceptación de Verónica Herrera? Muy buena, muy buena ella pues siempre tuvimos confianza de que ella estaba preparada ha venido demostrando, pues como primero fue alterna de una concejal no, Yo sé Lee. que ella está preparada, el asunto es que nosotros seguimos siendo machistas. Ah, eso sí, A no, eso me no ya, ya esos tiempos ya cambiaron, ahora ya. el hombre y la mujer se unen para, para dar desarrollo. Y cuando es la mujer, usted sabe que en su casa, con su esposa, no, su sí, madre, es la, sí. es la arquitecta, es la financiera, es la abogada, ah. es la maestra, y no se equivocan. Mi la es para muy eso, verdad. poco nos equivocamos Cuando sí, te verdad. hable, haz caso Plutarco Yo lo entiendo, pero hay que hacerle entender A la gran cantidad de que veré de que A ver, sí, Va estar preparada para eso ve, ve, verá, preparada. Verá. Yo siempre he dicho que Verónica va a dar la sorpresa En estas elecciones ¿Por qué? Ayer o sea, es... se, se acabará ese patriarcado Sí, sí, oh, sí hora, ya es hora, ya es hora sí, Porque llevo. la gente que veo, hoy cuando vamos dice no, no, ya es hora de que una mujer nos no, no, no gobierne aunque le cueste decirlo pero dígalo otra cosa si nos vamos por eh, numeración, hay más mujeres que hombres si solamente sí mujeres pero bueno, escucha la y, y ayer mira, estaba hablando con un catedrático de la UTQ y me, y me puso oye, pila que algunos algunos manos, que tienen grupos Ay, cada claro. persona que dice oye del de, de, grupo donde estoy de los profesores de la U, algunos se han virado con ustedes por porque la vieron en el debate. El debate fue un un aditamento importante, importante sí. dentro de para saber tema, sí, para sí. conocer. Porque eso. Hizo hizo que mucha gente ya la reconozca, Cambio. la visibilice que hay una candidata, una mujer candidata, la única con los ovarios bien puestos, con los ovarios bien puestos y, y las polleras también. ¿Y qué va a sacar adelante? Entonces, estamos confiados. Yo estoy confiado en que Brony Carrera va a ser nuestra alcaldesa la candidata sorpresa la, el, el outsider, como se dice 8 de la mañana con 38 minutos 8 de la mañana con 38 minutos estamos dialogando con el ingeniero Stalin Ceballos y también con la abogada Carmita Pelas Vida de Anchundia, les agradezco mucho por estar aquí en la cabina y dar a conocer todos sus recorridos y lo que se viene para ustedes, ¿no? Les deseo lo mejor de los éxitos. Gracias Gracias, gracias por tenernos aquí una vez más y pues esperamos la próxima semana volver por aquí. Por supuesto, siempre ver, serán bienvenidos. A toda esa gente linda de que ve a las mujeres que tienen ahora una candidata mujer, que será historia para todas ellas cuando veamos que un, por primera vez en Quevedo va a haber una mujer alcaldesa. Está, ¿Está limpio. Siguiente, agradeciendo a Dios prim primeramente amén, por darme la oportunidad amén. de venir a verla a usted, Jennifer. Gracias que está cada vez sí, eh, más ya bonita, vida, ya está mejor de salud, ya habla. <risa> eso quiero decir, ahorita ya habla. Vez, cero polito, cero. Gracias, ¿Ya, ya, ya estamos cogiendo no, ya. Estaba preocupada ya. Así lo estaba... Sí, como decía tres patines taja de ahí para allá. <risa> bueno, y... Y agradecerles nuevamente a, a la gran bueno, voz. Es, es bonito, al, este al diálogo, día. sí. No, este claro. Pero sabes que le pesaba la boca a, sí, a, a, a esta, No, escúchame. dijo que me gustaría que una mujer no me, me gobierne. Así o sea, es que a la gobiernan dos. Pues. Ah, ya. Claro, no pues, ya, viene, ya viene Verónica, eh, como hizo mención, y la esposa. Claro. Bien y, gobernada. Tienes que hacer esto. Exacto. ya me, me, me Y sí. No importa, no importa. Sí, después sí, que sí, sea sí, por el sí, adelanto, el desarrollo que veo. Mire, a él no lo gobierna nadie. Pero, sí. No, es indomable el indomable, ya, el indomable que... y, ¿Y sabe por qué es indomable? Porque el ni el café prepara Chul, Y hablaba acá, pues mi carmita que decía de los machistas No hablas, prepara ni el café, Plutarco Mentira, tú le crees Sigamos, sí, Bueno, y pedirle a, a los amigos A los que me conocen Que, que pase en la voz Que hay un, un hombre bueno un hombre bueno Un hombre sano si vas los domingos a la iglesia Sí, sí de vez ¿sí? en cuando sí, ah, voy ya. Y, ¿Y entonces, pues, Que bueno. dice un hombre bueno, hay que cumplir con uno de los, los mandamientos Pero bueno en el sentido que no, no, no, no está metido en. Yo manejo por la derecha Claro, no está bien Ah, ya, ese es el eslogan Manejo por la la derecha. Derecha, Entonces, creo y me considero que no le hago daño a nadie Estoy postulando a a a candidato concejal. a concejal para servir a la, al pueblo para hacer algo que siendo concejal lo puedo hacer y estando afuera no porque estando afuera soy un, un, un simple actor nomás que mi voz valdrá o no valdrá pero estando adentro yo sigo a ser la voz de los que no tienen voz y reclamaré por los justos derechos de aquí Entonces, eso te... Muy bien. Eh, todo por la derecha y, con, y coge bien las curvas ya. Ocho de la mañana con 41 minutos. Muchísimas gracias, estimados oyentes 604.3 seguidores de Diario Al Día, si Dios lo permite conmigo. Bueno, 17 horas y noticiero el día lunes, ¿no? Despídense, Peter. Bueno, conmigo el día lunes en mi programación Al Día con el Agro, a partir de las 5 horas y luego a partir de las 6 acompañando acá esta Verdad hasta las 8 de la mañana ¿Venca? en Al Día Noticias. Sí, señor. Me despido. Belleza, me despido. Dios. Se continúa en con con la viene. programación regular. Perfecto. Si estás en algún lugar del mundo, escúchanos en www.aldia.com.es Gran Voz Radio 104.3 FM. Como dijo Don Viruta, como dijo Don Viruta, ahí nos vemos.